a las compañeras de la UNED, Sonia Santoveña, Rosa Goy, que van a activar su micrófono para empezar su participación. Hola, ¿me oís? Sí, te oímos muy bien. Vale. Eh, Rosa, ¿tu micrófono pruebas? Dale, que te lo han... espera. Te lo han desconectado, prueba a ver. No, no te oigo. No, es que está aún eh, mutado. Tienes que darle otra, en la parte superior de la pantalla tienes que darle al micro. Para que no aparezca con el recuadro rojo. Mueve el ratón y te salta. En cualquier caso le ayudo yo a través de, de otra vía. Vale, pero es como es bueno, voy presentándolo, voy presentándonos a las dos. Eh, yo soy la profesora Sonia Santoveña de la Facultad de Educación, Departamento de Didáctica, y mi compañera, la que ahora mismo está muda, pero que volverá en unos, en unos minutos, es la profesora Rosa Goy del Departamento de MIDE. Y bueno, lo que el objetivo de esta comunicación es principalmente. Eh, pues, pase una conversación entre las dos, eh, si conseguimos la voz, y el objetivo es, eh, pues, presentaros y eh, comentaros un poco cuál ha sido nuestra experiencia a la hora de crear un, un book a la hora de diseñarlo, de, de publicarlo y a la hora de trabajar en... Eh, son, áreas las que queremos tratar, y también al final del, del, del, de la charla, si tenemos tiempo, os enseñaremos un curso para que podáis ver eh, uno de los ejemplos. La mayoría de vosotros supongo que seréis eh, o queréis ser e o queréis ser. Eh, un segundo, perdón, me están. Es que me están llamando por otro lado, un segundito. Ya han cortado. O sois estudiantes de, de uno de los cursos y por tanto ya conocéis el sistema, no, necesita, no lo necesitáis a lo mejor, pero sí que yo creo que si queréis eh, llegar a ser e-teacher os va a venir bien saber cómo podemos llegar, eh, cómo se consigue eh, tener al MOOC, que parece un proceso muy sencillo. Pero tiene su... ¿tien... Hola, Rosa. Ya, yeah, ya estoy. Te oigo. <risa> bueno, Si quieres que continúe o sigues tú, como tú quieras, Sonia. Nada, he eh, presentado y estaba contando un poco de... Que bueno, que parecía un proceso sencillo, pero que tenía un gran volumen de trabajo, desde donde me había quedado. Y entonces, bueno, que se puede hacer, pero requiere esfuerzo. Y entonces, pues ya te he presentado Rosa, así que cuando quieras continúas y... Vale, pues nada, eh, daros la bienvenida a todas las personas que nos estáis en estos momentos. Eh, Sonia ya me ha presentado, soy profesora de la Universidad la UNED, del departamento MIDE1 y junto con Sonia y los otros compañeros que han participado anteriormente, eh, pues llevamos participando desde los inicios de como bien ha manifestado Sonia, pues es un trabajo en ocasiones bastante duro y complicado, pero bueno, con ilusión y entusiasmo, pues ahí estamos consiguiendo todos los retos que, que se plantean desde el principio. Eh, tantos como yo, pues hemos formado parte de este proyecto, eh, bueno, participamos como coordinadoras de, del Hub 8, pero también hemos eh, coordinado y diseñado eh, algunos MOOCs. En, en el caso de, de Sonia, ¿nos podrías decir cuál es el título de, de tu MOOC y en qué ha consistido un poquito el curso que habéis llevado a cabo? El curso es el de comunicación y aprendizaje móvil y es uno de los que se ofrecen dentro del de, de, bueno que a lo mejor a vosotros no nos no no dice nada lo del japocho bueno, pues una parte del proyecto está dividido por centros o por grupos de trabajo y dentro de este grupo de trabajo, pues uno de los cursos es de comunicación y aprendizaje móvil. Y bueno, pues ha consistido un poco en general, como todos los cursos, y supongo que también tu, en tu caso Rosa, habrá sido más o menos la misma experiencia, es un curso que se ha sido desarrollado por la Universidad de Zaragoza y la Universidad y la UNED. Hemos trabajado conjuntamente, tanto miembros de profesores de allí, eh, Alejandro Silva, eh, eh, Carmen Marta, eh, Gabelas, y por parte de la UNED estábamos Tiberio Feliz, eh, Patricia, y sabía que se me había olvidado un nombre, que soy muy mala. Bueno, luego os lo digo, que no quiero dejarme a nadie en el tintero. Pero lo, lo importante es que bueno, ha sido un trabajo colaborativo, y además ha sido un trabajo colaborativo he hecho de dos, dos grupos de trabajo que no nos conocíamos de antemano, es decir, y hemos trabajado a distancia. Así que, excepto una reunión presencial, todo lo demás fue a distancia. Nos distribuimos eh, el, principal, el principal, yo creo que el primer paso que dimos fue la distribución, la temática estaba elegida, fue la distribución de, de los contenidos eh, en función del esquema establecido por módulos y esos módulos cada profesor se responsabilizaba en uno. Entonces, bueno, pero bueno, luego hablaré y yo creo que bueno, eso es un poco la idea general. Eh, en mi caso, yo he participado en el MOOC de la alfabetización digital eh, con colectivos en riesgo de exclusión social, eh, que lo ha comentado anteriormente mi compañero, mi compañera Kelly Sandy, porque también he participado junto con ellos. La verdad es que ha sido muy interesante, con unos contenidos muy enriquecedores y como equipo de profesores, pues hemos trabajado en la colaborativa muy intensamente. Entonces. Eh, yo creo que ha sido una experiencia dura de, al comienzo pero, pero muy positiva porque hemos aprendido realmente todos los compañeros de todos y también hemos aprendido mucho con nuestros estudiantes porque realmente el, el trabajo en, en, en un MOOC es un trabajo colaborativo entre equipo docente y, y estudiantes, aportamos todos, aprendemos todos intervenimos todos, por lo cual eh, siempre queda um, la sensación de un buen aprendizaje eh, por ambas partes, de forma direccional, o sea, no eh, aprendemos el eh, estudiante del profesor y el de profesor del estudiante. Eh, eh, me imagino que vosotros también tenéis eh, ese buen sabor de boca, que os ha podido quedar el trabajo en el MOOC. ¿Nos puedes decir, no sé, cómo ha sido tu experiencia con tus compañeros y con tus estudiantes? Pues sí, más o menos, te estoy escuchando, digo exactamente la misma. El principio es, es hay una parte dura, vamos, una parte dura tampoco os asustéis, es ¿eh? una parte dura, es la más dura. Luego ya todo lo demás va mucho más rodado. Es si la parte, es curioso que eh, yo me quedé con la idea que el trabajo en un MOOC, es eh, el volumen de trabajo, sobre todo, antes de ponerse en marcha el MOOC. Luego, una vez que se pone en marcha, el volumen de trabajo es como si está bien diseñado y está bien organizado y tienes una plataforma con recursos y, y que te sirva de respaldo, eh, casi va solo. No es que casi vaya solo porque tienes que estar pendiente de los estudiantes, tienes que estar pendiente de, de, de, de del tipo de herramientas de comunicación que utilices, si son redes sociales, si son las propias herramientas. De, de, de la plataforma, dependiendo de, la, la, de las posibilidades de la plataforma, pero sobre todo, desde mi punto de vista y mi experiencia, el mayor peso del trabajo lo, lo tienes al inicio. Esa parte de, <coughs> supongo que es un poco lo que tú que me estabas comentando, es parte de, tenemos estos contenidos, queremos dar, dar estos contenidos, cómo los vamos a organizar, cómo los vamos a, en qué, qué formato o cómo lo vamos a. a presentar, a publicar, qué formato vamos a utilizar y qué eh, aspectos de cada uno de los de, de esos contenidos mejor presentarlos en vídeo, en audio, en texto, lo hacemos complementario. Entonces, una vez que tienes la idea eh, y virtualizas el curso, yo siempre hablo de virtualización, aunque no sea una palabra últimamente que esté muy muy de moda, pero una vez que trabajas dentro del curso, dentro de la plataforma, publicar todos los contenidos, diseñar todos los materiales, una vez que ha hecho ese trabajo es cuando se publica, se pone en marcha el curso y cuando se pone en marcha el curso, si el curso está bien diseñado, es muy sencillo llevarlo a cabo. Es ahí por lo que yo animo a los e teachers a, a experimentar o a, a, a ponerlo en marcha porque además una vez que tienes hecho ese trabajo eh, puedes ir Vas mejorando el espacio, vas cambiándolo, vas actualizando, incluso la primera versión del curso puede ser más sencilla, tener menos vídeos, tener un contenido más en texto o apoyarse en recursos y materiales ya desarrollados para ir de manera progresiva, que así yo creo que hemos trabajado, bueno creo no, no lo sé, hemos trabajado todos de todas las universidades en las que hemos colaborado en el JAPOCHO, que se me ha olvidado eh, nombrarlas, pero está la Universidad de Oviedo la Universidad de, de, de Zaragoza, está la Universidad de Valladolid. Y, entonces, bueno, pues... Eh, se me ha ido el hilo. Bueno, pues la cuestión es eso, que una vez que tienes todo, eh, que puedes eh, tienes una primera versión del curso, con esa primera versión más sencilla, puedes salir, puedes publicarlo y empiezas ya a hacer una difusión del mismo, ya consigues estudiantes, lo pones en marcha, haces esa evaluación del curso que siempre es fundamental y en función de las críticas, no solamente mejoras aquello que sabías de mano, que querías mejorar y que querías eh, hacer un vídeo en vez de un texto, poner un audio en vez de, en vez de un PDF, sino además puedes incluir las observaciones de los estudiantes y así hacer una, eh, unas mejoras y hacer una nueva, en la próxima edición, eh, tener el material actualizado y utilizar nuevos, nuevos recursos. Entonces, bueno, eh, yo creo que esa es la mejor parte que tiene los MOOC, ¿no? que eh, hay una parte de, de flexibilidad a la hora de ofertar un determinado curso que luego se puede ir mejorando. Y en general, estoy de acuerdo contigo, Rosa, que es una experiencia muy agradable por la visionalidad que tienes con el estudiante. No sé tu, en tu caso, pero para mí es, una, es un trato mucho más directo, mucho más, re, más relajado y, y flexible, puede ser más flexible en este tipo de docencia que a lo mejor en la docencia más oficial, ¿no? La docencia arreglada, donde tienes que cumplir con unos criterios mucho más estrictos. ¿No te parece, Rosa? Sí, realmente... Es, digamos, un, una metodología, aunque nosotras eh, tenemos nuestra experiencia en la universidad a distancia, por lo cual pues el tema de la virtualización en plataformas es algo que está inherente en nosotros, pero sí es verdad que, que bueno, el, digamos que el contacto con los estudiantes es distinto. Porque, bueno, también se aprende por, desde otra condición y ya no es la obligatoriedad de estar en un grado o en un máster, es, bueno, necesidad de, de ampliar conocimientos, de interesarte de temas que a lo mejor en unos estudios universitarios pues no los puedes adquirir, ¿no? Entonces, bueno, eh, si te parece, suena un poco lo que acabas tú de exponer, digamos que los pasos que se deben de seguir para diseñar un MOOC, pues sería en primer lugar elegir la temática que nos interesa, abordar para con el colectivo que vayamos a trabajar, hacer un desarrollo inicial de la propuesta, porque como bien ha indicado Sonia, pues el primer, la primera edición de un MOOC pues, eh, suele quedar un poquito, a lo mejor algunos aspectos quedan fuera que no se llegan a trabajar, pero bueno, porque también el trabajo diario con los estudiantes te va aportando y te va ofreciendo eh, qué otros contenidos se pueden trabajar, qué otras necesidades tienen esos estudiantes, por lo cual se pueden ir ampliando siguientes ediciones. Eh, desarrollar contenidos y seleccionar qué formato se va a trabajar en, para esos contenidos. Por supuesto, y una inmersión en la plataforma, intentar un manejo lo más amplio posible de la plataforma que se utilice, eh, publicar y virtualizar los contenidos, eh, la difusión del curso también es importante, que llegue a la mayor población posible, a los mayores contactos que podamos tener, eh, un proceso de apertura y, lleva, y impartirlo, llevar a desarrollarlo. Si te parece Sonia, eh, un aspecto importantísimo, que, porque parece ser que los cursos MOOC al ser a distancia y con un, en un contacto directo, pues a lo mejor el modelo pedagógico se queda como un poquito que no se llega a tener tan, tan en mente ¿no? a la hora de diseñarlo. Y vamos, pensamos, realmente es así, es importante llevar a cabo este, eh, cómo se va a llevar a cabo el modelo pedagógico en el MOOC que vayamos a impartir o trabajar con los estudiantes. Eh, si quieres, eh, bueno, nos, tú como profesora didáctica, <ríe> que, eh, nos puedes eh, exponer un poquito cómo, qué modelo pedagógico se debe llevar a cabo en, un, en el diseño de un curso MOOC. Sí, yo creo que solo unas líneas porque el, eh, la coordinadora la, la coordinadora del proyecto Sara Osuna, creo que su conferencia ha sido específicamente por estos, este tipo de aspectos. Pero como comentábamos antes de, de la presentación, un poco preparándola, decíamos que eh, un, un curso, eh, un MOOC, tiene dos, dos aspectos fundamentales. Eh, estoy dando una, una perspectiva eh, global, ¿eh? No, eh, probablemente estará ya haya desarrollado todo con mucho más detalle, porque tengan en cuenta que, ten, ten, ten en cuenta que eh, los cursos que se han desarrollado dentro del eh, del Hub 8, o dentro del proyecto ECO todos siguen unos criterios eh, pedagógicos, un modelo pedagógico que se ha sido diseñado de antemano por expertos de, eh, al principio del proyecto. En función de este diseño establecido por los eh, expertos participantes en el proyecto, nosotros hemos desarrollado el curso, o los cursos. Hay dos, dos dimensiones fundamentales, Rosa. una es la didáctica y otra la técnica. Eh, eh, la técnica es el paraguas que nos tiene que acoger y, y hay veces que los aspectos técnicos no nos acoge sino que nos patadas entonces bueno esta parte técnica que siempre hablábamos antiguamente hablábamos de la interfaz del usuario de la usabilidad de las posibilidades que, que nos de la, la plataforma son fundamentales y muchas veces tenemos que tener en cuenta aunque parezca eh, antipedagógico pero sí que es práctico eh, tenemos que tener en cuenta ¿Qué, op qué opciones nos da la plataforma, qué posibilidades te tenemos para diseñar nuestro material en función de lo que nos ofrece eh, y hacerlo eh, para sacarle el mayor provecho a esos contenidos en función de las herramientas que tenemos. ¿no? Muchas veces nos, nos encontramos que tenemos que adaptarnos a lo que nos dice el, el aparato técnico, pero bueno, esa es una realidad. Pero partiendo de, de esos requisitos técnicos, que no voy a entrar en detalle, yo creo que hay... Tres aspectos fundamentales dentro de dentro del modelo pedagógico que debemos de atender y uno de ellos es potenciar la capacidad de motivación. Es decir, potenciar la motivación en los estudiantes, en todos los niveles educativos y en todos los eh, en todos los tipos de enseñanza es fundamental. Pero en la enseñanza a distancia donde hay una gran un gran grado de abandono a los inicios de los grados eh, es un aspecto que se considera cada vez más importante y en el que todavía se sigue investigando, siendo un, un, un, un elemento tradicional, es un aspecto que se sigue investigando y se siguen sacando nuevas conclusiones eh, y nuevos datos. Eh, dentro de los MOOC, eh, como, como sabéis, eh, los MOOC tienen una gra un gran una gran matrícula, pero luego es eh, muy pocos, un porcentaje muy pequeño de esos estudiantes son los que terminan el curso. Entonces ahí la importancia dentro de los MOOC de intentar motivar a los estudiantes, de engancharles a través de diferentes recursos, de diferentes actividades, dárselo fácil. Fácil me refiero a facilitarles el, el proceso, no que sea fácil los, los contenidos, eh, pero a facilitarles el proceso y acompañarles el, la mayor parte del camino. Eh, otro aspecto que tenía bueno, es el constructivismo. No voy a entrar en detalle porque seguro que han hablado otros compañeros en este webinar. Eh, es que el estudiante eh, realmente llegue a construir contenidos, llegue a aprender y a crear nuevos contenidos, que lo pueda hacer en compañía, a través de las redes, con los demás y también que lo pueda hacer solo. Porque hay una parte de, de la educación a distancia que es una parte de aprendizaje autónomo, que cada vez va disminuyéndose más esa parte de aprendizaje autónomo o intentamos que cada vez se reduzca más. Mmm, eh, a través de, de, de las nuevas herramientas de comunicación y nuevos procesos de interacción y comunicación y estar más cercanos a los estudiantes, pero así todo hay un proceso de eh, autonomía y de autorregulación personal. A la hora de enfrentarte al curso, de llevar unas pautas, de terminarlo, de llegar y hacer el examen, en este caso si se quiere certificación pues hay que hacer un examen oficial y bueno, y otros aspectos como, por ejemplo, los estilos de aprendizaje. Pues hay, ¿Cómo podemos atender los estilos de aprendizaje? Pues a través del uso, por ejemplo, del uso de diferentes tipos de actividades y diferentes tipos de formatos. Eh, audios, vídeos, eso es una forma muy burda, muy sencilla de decirlo. ¿no? Yo creo que, Rosa, esos son los tres principales elementos que... que vale, antes decíamos. vale, vale. Quizá, quizá... Ya, eh, ya, ya. ¿Me oyes? Sí, sí, sí. Gracias. Quizás Quizá, Sonia, la mayoría de los oyentes que, que están en estos momentos escuchándonos, pues son futuros y teachers que, que, que seguramente están interesados pues en crear sus propios MOOC. Entonces, eh, si te pues señalo aquellos aspectos que debe de, deben de aparecer en una propuesta inicial de MOOC, que son los objetos del curso. El área de conocimiento es, es fundamental ¿eh? para que aquellas personas que accedan sepan realmente eh, qué área y sobre qué aspectos se van a trabajar. El programa del, del curso, el profesorado que va a impartir el curso, también es importante ¿eh? que aparezcan y se les ponga cara a esas personas que están detrás de una pantalla y van a, a interactuar de forma virtual con, con los estudiantes. Los destinatarios, también es importante porque siempre cuando uno acceda a realizar un curso MOOC, pues es importante saber a quién va dirigido, si realmente nos va a aportar los conocimientos o aprendizajes que estamos interesados o necesitamos adquirir para un desarrollo profesional o académico. Eh, los medios tecnológicos que se van a utilizar y qué documentos van a, a trabajar en el, en el curso, cómo va a ser el sistema de evaluación, eh? autoevaluación, evaluación por pares y eh, también decir un poco cómo va a ser el proceso de, de trabajo. Si se van, normalmente los MOOCs se, se organizan por módulos de contenido, si se van a, a abrir de forma progresiva o se va a abrir todo para cada estudiante lleve, digamos, como bien has comentado tú, su trabajo autónomo, el acceder a unas píldoras u otras dependiendo de, del tiempo con el que cuente, las necesidades o... O la, o la forma de aprender que quiera y mantener. ¿no? Entonces, no sé si tienes acceso a poder enseñar la ficha para sí. que ellos hagan una idea de cómo es el formato que tienen que cumplimentar. Voy a intentar compartir pantalla y enseñar la, la ficha. Bueno, lo primero que creo que les puede interesar es: eh, vosotros, los, los que quieran eh, poner en marcha un MOOC, lo más importante es, primero, lo que tenéis que hacer es registraros en el foro del Step by Step, se ha incluido la dirección donde se da lugar a un Excel, que es un pequeño... Eh, se ha incluido un cuestionario en el Step by Step donde podéis elegir las temáticas y para formar grupos de profesores que estén de acuerdo, que estén eh, que compartan los mismos intereses que vosotros y así podéis montar un MOOC juntos. Eh, Aparte de mandar eh, vuestros datos, tenéis que mandar posteriormente. Nosotros nos pondríamos en contacto con vosotros a través del correo electrónico y os mandaríais, os mandaríamos esta, esta eh, plantilla para que incluyerais vuestros, vuestros datos del curso. A ver si me funciona. Lo veis, ¿verdad? Pues no voy a entrar en detalle porque es un poco lo que os ha contado eh, Rosa pero os mandaríamos esta plantilla que sería el título del curso, las áreas de conocimiento, los objetivos que se buscan, una breve descripción, los requisitos recomendados para los futuros si los hay, si tiene que tener conocimientos previos o no. Muchos de los de los MOOC eh, no requisitos previos, simplemente que tengan interés en la temática. El objetivo, el público, los destinatarios, eh, la apertura, lo que os acaba de decir eh, Rosa. Y eh, el temario, bueno, y indique si se ha impartido con anterioridad en otra plataforma, el formato principal, los formatos que va, se va a utilizar, el equipo docente, el profesorado, se deben incluirlos si es posible, por favor, los correos electrónicos y, eh, bueno, y las observaciones de duración y demás. ¿no? La duración suelen ser cuatro semanas, una vez que eh, entreguéis... Eh, que os pedimos la, la, la plantilla para rellenarla. Eh, una vez que la recibamos, la evaluamos y os damos eh, acceso a la plataforma. Desde el momento que se os da acceso a la plataforma, más o menos, tenéis eh, tres semanas, cuatro semanas, para poner en marcha el curso. Se puede ampliar el plazo, pero bueno, con tres semanas eh, yo creo que tenéis que, que hay tiempo suficiente. De todas maneras, se amplía, el curso, eh, se amplía el plazo si es necesario y no habría mayor problema. Eso Rosa es con relación a la, a la ficha, hay otro aspecto que, eh, que creo que les puede interesar y nosotros como profesoras de educación a distancia de la UNED, vamos, eh, tenemos bastante experiencia en la organización de los contenidos. Si te parece, si, si quieres contarles tú un poco cómo puede ser una organización básica de contenidos de cada uno de los módulos del curso y luego yo enseño el curso de aprendizaje móvil por encima, por si acaso uno de los que los, nos están escuchando no han hecho nunca ningún MOOC. ¿Te parece, Rosa, que cuentes un poco los aspectos vale. más relevantes? Vale. Eh, eh, yo, bueno, yo, en cuanto a la organización de los contenidos, eh, eh, bueno, yo la experiencia, por ejemplo, puedo, bueno, como profesora de universidad a distancia, pero un poco plan, eh, organizándolo desde el punto de vista de los cursos MOOC, eh, en el curso donde yo he participado, eh, bueno, pues ha habido una organización como muy estricta desde el primer momento, estricta en el sentido de, de buena organización, no en plan de rigidez, eh, o sea, ha habido una serie de módulos donde cada uno de, de ellos estaba, bueno, a, al principio se hizo una organización de todo el curso, como os hemos comentado anteriormente, con todos los planteamientos que había que llevar a cabo desde los inicios, pero una vez ya estructurado el curso en sí, eh, pues eh, se, se distribuyeron los contenidos, los módulos, en los que había un coordinador de cada módulo con un conjunto de profesores eh, que hemos llevado a cabo de forma eh, colaborativa todo el trabajo. Por lo cual, mm, ha sido muy práctico, eh, en cierta parte cómodo para nosotros, cómodo para los estudiantes y eh, realmente eh, creemos que los contenidos pues, se han llevado a cabo de una forma bastante colaborativa. Nosotros, eh, en nuestro caso, eh, cada, cada coordinador con su equipo de, de profesores, eh, pues hemos trabajado desde el inicio hasta el final, porque íbamos echando de forma secuenciada pero eh, la, la primera persona que coordinaba el primer módulo, co, junto con su grupo de profesores, pues han, ten, han estado atendiendo a los, alumna, a, a los estudiantes hasta el último día del MOOC. Entonces, entraba el segundo módulo y continuaba hasta el final, eh, el tercero y el cuarto, así sucesivamente. Por lo cual, eh, también lo puede comentar Samia, uno de los puntos importantes que hay que establecer eh, cuando se diseña y se lleva a cabo un MOOC eh, es el seguimiento de los estudiantes. Es fundamental que se haga un seguimiento diario eh, de, forma, de la forma más continua que se pueda eh, y eh, el día a día tenemos que estar ahí respondiendo como equipo docente a todas las dudas planteadas, a todos los interrogantes, a todas las necesidades y a todas las preocupaciones que van surgiendo a lo largo del desarrollo del MOOC. Y en nuestro caso ha sido así, tengo eh, constancia de que en el resto de los MOOC que, que conforman el Hub 8, pues también se ha desarrollado de esa manera, ¿no? Como coordinadora, bueno, pues nos llegan todos los comentarios y aspectos trabajados por el resto de los compañeros. con lo cual, eh, como Futuros y Teacher, esto es un punto que tenéis que tener muy claro. O sea, no solamente es el diseño en sí de todo lo que es el contenido del curso, es el seguimiento ¿eh? y el contacto continuo con esos estudiantes para que eh, consigan terminar su MOOC y también animarles, motivarles eh, guiarles su, en su trabajo, en sus contenidos, en sus conocimientos, actividades, para que no, no se desmotiven y no haya un abandono por parte de ellos. Eso es fundamental. ¿vale? Nice. Entonces, eh, si te parece, Sonia, eh, puedes eh, poner el curso donde tú has participado para que ellos vean, si tienen una imagen más completa. De cómo se ha organizado, cómo habéis trabajado, qué contenidos habéis hecho, qué formatos, cómo habéis introducido los contenidos, qué vídeos, bueno, pues todo un poquito lo que es el, el diseño, la publicación y la gestión de un MOOC. Rosa, creo que nos están diciendo en el chat que vamos un poco justos de tiempo. Me da la impresión que nos están intentando que... Vale, vale, vale. Entonces pues, no lo voy a... No lo voy a enseñar para no... Dime como como tú quieras si quieres, si no puede o, o simplemente un pantallazo para te... claro, yo creo que al menos Sonia debería decir dónde pueden encontrar esa información, es decir, la página web y qué curso concretamente era el que tú querías explorar vale, bien, es bien. que he visto justo ahí un mensaje de, de colearning. estamos un poco fuera de plazo de hoy, vale, vale pues sí, os voy a enseñar entonces un poco porque yo creo que si no hay, si ninguno de vosotros habéis hecho un MOOC, esta es la parte, esperad que voy a compartir pantalla, que se me olvida con las prisas Voy a compartir pantalla. Ay, perdón, he compartido la pantalla, pero no, esa es la que yo quiero. A ver un segundo. Aquí. Bueno, estos son, estos son los cursos del Japocho que yo creo que bueno, hay que barrer para casa. Aquí hemos hecho un gran esfuerzo a las, todas las universidades que os comentaba, desde el curso de recursos educativos, tenéis el de Oviedo, alfabetización digital, comunicación y aprendizaje móvil, sexualidad amigable y responsable. Eh, bueno, y otros cursos que no voy a entrar ahora en detalle, que luego yo, esos eh, se han incorporado un poco más tarde. ¿no? Ya los, eh, con relación a comunicación y aprendizaje móvil, que es el que os quería enseñar por encima, como veréis todos los cursos tenéis la dirección es eh, en la que veis en pantalla, hub8.ecolearning.eu y podéis entrar a través del portal de ECO. Eh, todos los cursos de, de ECO se distribuyen de esta manera, tenéis una página principal donde encontréis la información básica sobre el programa, los contenidos, los créditos, el número de horas por es, eh, esfuerzo estimado, el profesorado responsable de, del curso y eh, un vídeo de presentación. Es muy sencillo, vais a ir, tenéis que ir, a, bueno en este caso ya estoy matriculada y sería ir al curso. Pero primero tenéis que matricularos, poner aquí en un cartel un, un, un enlace matrícula, te matricula, poner el correo electrónico y, y una contraseña y ya está. Y luego ya directamente ir al curso. Y ya en eso podéis entrar y veréis las tareas que son obligatorias, el temario... Eh, bueno, el, el microblogging que tiene la plataforma, las notificaciones que os ponen los, los profesores, y si vais a este enlace de ver índice completo, que es un poco lo que yo os quería enseñar o, eh, un poco de manera breve, es deciros que todos los todos eh, la estructura de un curso eh, desde nuestro punto de vista. Lo principal es que haya eh, una guía, si hay, por ejemplo, cuatro módulos que constituyen un curso, son cada módulo, módulo está constituido con píldoras de contenidos. Cada, eh, cada módulo tiene su vídeo, su vídeo de presentación. Puede tener varios vídeos, el vídeo de presentación del módulo y luego vídeos de presentación en función de los, de los contenidos o apartados más importantes. Y también cada módulo es conveniente que tenga su guía de presentación, su guía de información básica. El curso en global tendrá una guía de información general donde encuentre eh, los estudiantes, los potenciales estudiantes, toda la información eh, básica del curso. Y luego ya se haría ampliando cada uno de ellos. Eh, voy a enseñaros el mío, no por ser egocéntrica, sino por no meterme en, en camisa de once varas, porque aquí lo controlo mejor. Como veis, en el apartado de, de aprendizaje móvil, este, este módulo está formado la presentación, esto es un, un, un vídeo... Lo tengo, lo tengo aquí. Este, por ejemplo, es el vídeo de presentación de, del curso. Son vídeos muy pequeñitos, que se, lo, lo he hecho yo, no, no, no es necesario grandes recursos técnicos, pero sí que queda muy, muy llamativo lo que eh, lo hemos utilizado para dar difusión de, del curso a través de las redes sociales. Os voy a poner, que es muy breve, dura muy... Si me llamas la atención, se hará corto, ¿eh? De Aprendizaje Móvil, un MOOC ofrecido por la UNED y es el resultado de la colaboración de la UNED y la Universidad de Zaragoza. En este curso queremos que aprendas de manera reflexiva y práctica los fundamentos de la comunicación y del aprendizaje móvil. Desde un enfoque socioeducativo y comunicador queremos facilitar tu desarrollo profesional y académico. El programa del curso está organizado en seis bloques temáticos. Con el objetivo de garantizar una mayor adaptación a tus necesidades, se ha planteado una organización del programa flexible. Con las limitaciones, claro está que impone la fecha de cierre del curso. Por tanto, puedes incorporarte al curso en cualquier momento del proceso. A lo largo del curso vas a poder acceder a material audiovisual. Encontrarás los materiales en diferentes formatos, vídeo, podcast o texto. ¿Cómo vamos a evaluar tu trabajo? Pues sí, si te para la posición pues, para evaluar compañeros de curso y tú a la vez evaluarás el espera, trabajo. Esperan que ahora no lo puedo parar. <risa> y, y, sí y agradecemos eh, vuestra espera, espera. exposición. <risa> Muchas gracias. Ahora ya está. Perdón. Bye.